al subdirector nacional con asiento en la región nordeste de Inapa, Julio Lizardo, nuestro querido amigo, eh, colega, que como nos tratamos porque fuimos regidores juntos, y con él vamos a tratar eh, los aspectos que muchos de ustedes como ciudadanos con preocupaciones y situaciones en sus barrios han denunciado aquí sobre Inapa. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Te lo tengo a la diestra. Aquí, Carolina y el ustedes saben que tienen mi respeto y admiración. Gracias. Y a Julio. todos los que nos escuchan y nos ven eh, por esta teleoperadora del Nordeste, símbolo de prestigio en la región, de una familia que siempre ha creído en su pueblo y ha creído en su región que hay que apoyar. Así es. Julio. Eh, me gustaría hacerte inmediatamente una pregunta en torno a lo que se está dando en algunas comunidades con <coughs> los asfaltados eh, de, de barrios populosos de acá. Podríamos citar algunos, 24 de abril, el Puente de Minguita, Mamatingó y otras comunidades. Y algunas de ellas en espera de que Ina paga un trabajo de las tuberías que están dañadas, de que hay agua que se ha estado filtrando para luego hacer ese trabajo de asfaltado. ¿Qué han hecho ustedes como INAPA? ¿Cuáles barrios han intervenido? ¿Y qué conocimientos tiene de los asfaltados en esos barrios intervenidos? Mira, eh, la verdad es que dado el, la, si se quiere usar un término, hasta la agresividad de este uh -huh. gobierno en el programa de asfaltado. Eh, que está ah, realizando no eh, solo aquí, sino a nivel nacional, pero vamos a enfocarnos en la provincia de ¿No Duarte. Eh, nosotros, como ah, INAPA... Como cumplimiento. Eh, Perdón, em, hay, eh, ¿no fue por las huelgas entonces que se están asfaltando los barrios? Dígame. ¿No fue por las huelgas? Que no se fue están... de los compromisos ah, que... Habían compromisos, pero ya había un plan. Oh, Tal okay. vez lo que se pudo haber hecho es hacerlo eh, con, con, con más prontitud. Eh, cuando le hablo de, de, hablamos de INAPA, que es lo que, no, los que, lo, lo que nos compete a nosotros como institución, nosotros hemos eh, trabajado en combinación con el Ministerio de Obras Públicas, eh, cuando estuvieron en la Jennifer, en la Abreu, en Pimentel, para poner un ejemplo, iban a faltar eh, un tramo de, de, de calle donde habían 27 averías, 27 averías. Todo esto eh, se da porque el sistema eh, de redes de agua potable y también el sistema de redes de aguas residuales, para que se entienda el sistema cloacal en esa parte, eh, eh, hay mucha parte que está prácticamente colapsada. Aquí hay eh, eh, sistemas de redes de tuberías que datan de los tiempos de Trujillo, con tuberías de albeto cemento, eh, tuberías que, que en muchas comunidades la han instalado en lo, los mismos comunitarios con tubería que no es el diámetro apropiado, ni es la condición apropiada. Y todo eso eh, ha dado a que nosotros, eh, dentro de las mismas situaciones que nos damos día a día, hemos tenido que ir enfrentando. Otro ejemplo de esa parte es... Eh, en el sector Mamatingó 1 y 2 están los equipos que van a faltar. Eh, a nosotros, eh, los comunitarios, eh, hace ya eh, aproximadamente dos meses, eh, cuando nos reunimos la gobernadora, el senador, eh, nosotros, el alcalde, ellos nos hablaron de que habían algunas averías, pero no es un asunto de avería, ahí hay una tubería, de dos, de desagüe, alguna tubería de una y hasta de menos de, de diámetro de una, que ya eso contempla un proyecto ya ambicioso de, de, de, de instalación de redes en esa parte, una, y, y cuantioso, que conlleva a un diseño, presupuesto, planificación y ejecución. Eh, con respecto a eso, nosotros en el día de ayer nosotros nos reunimos con... Eh, casualmente, el martes para ser más exacto, el martes el ingeniero varón, que es tiene la misma condición de nosotros en el Ministerio de Obras Públicas es, él, es el, el regional me habló de, de ese tema ¿qué nosotros hicimos? el miércoles estábamos, eh, fuimos a la capital para reunirnos con eh, la dirección de ingeniería, ayer estábamos con los comunitarios en su misma zona eh, con, con los sectores eh, representativo, bueno, ahí están las está la imágenes, estaba el contratista y en el día de hoy viene una comisión de ingeniería eh, a, a, en ese sentido. Ahora, a los comunitarios tienen que entender que eh, nosotros no vamos a venir a decirle tal vez el 100% de lo que ellos quieren escuchar. Eh, eh, eso conlleva y vuelvo y digo, eh, eh, un presupuesto eh, eso es un, pro, un proyecto un poco ambicioso y eso eh, eh, eh, toma su tiempo, el, el tú hacer el diseño y hacer el presupuesto eh, y después buscar los fondos también. Ingeniero. O sea que eh, en ese sentido eh, nosotros como institución y nosotros eh, ya de manera personal siempre hemos tratado de ser muy responsables y decirle las cosas a los ciudadanos mm. De la manera correcta. Perdón, Yerian eh, y, y, y, y Julio, pero ¿cuáles comunidades? Ya nos diste la información del proceso, de lo que conlleva. ¿Cuáles barrios, aparte de Mamá Tingo, ha intervenido y nada ha trabajado los problemas de tubería? Que nos llegan a algunas comunidades acá. Mira. De manera puntual, mm, si tienes o te llegan algunas. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que eh, eh, de manera cotidiana, cuando digo cotidiana, eh, de manera eh, diaria, el, la dirección de operaciones principalmente que maneja G.C. Manuel en coordinación con Marcos Paulino que es el encargado provincial aquí se viven haciendo trabajos diarios, diarios aquí hay comunidades que se le han hecho conexiones eh, como camino al medio para poner un ejemplo de alrededor de eh, como 100 metros aproximadamente de tubería para conectar una comunidad que no tenía agua y así es de manera cotidiana, ahora Casos macros, porque esos son casos pequeños, nosotros en la actualidad estamos ya a, a, esperando ya inauguración, que el contratista nos entregue y después que pasen las pruebas pertinentes, eh, el, el tanque regulador, el depósito regulador de la cuca, eso es en la zona de Pimentel que va a mejorar esa parte. El, el, el depósito regula, regulador Angelina Las Guarnas, que va a mejorar Grandemente, eh, eh, la parte de la guarana que siempre ha sido una, una comunidad tan cercana de la ciudad, pero tan olvidada por todos los gobiernos eh, eh, eh, anteriores. Y este gobierno eh, tiene la intención y ha, de, y ha demostrado de darle seguimiento eh, y darle respuesta. Eh, tenemos también un caso, para poner un ejemplo, de la, el acueducto, la planta potabilizadora de Guaraguao que cuando tiene más de 20 años que estaba en total abandono, nosotros hemos ido recuperándola. Poco a poco, nunca se ha inaugurado. Yo siempre hablo de esa parte, porque se hizo y nunca, nunca se inauguró. Y cuando nosotros llegamos a la institución, estaba en 47 litros por segundo, y hoy está en 100. La idea es llevarla eh, a, a, a la planta de 125, pero la idea es llevarla a 150. Y si es posible hacer una planta eh, eh, paralela, en, en la misma zona porque hay el agua suficiente ahí para nosotros poder abastecer a todas esas comunidades. Eh, tenemos el caso del, del, del acueducto, eh, la planta de Cenoví y, y Matalarga, que ha mejorado sustancialmente, pero nosotros no solo con eso, nosotros ya tenemos presupuestado y eh, el mejoramiento de esas dos plantas con una inversión millonaria y muy cuantiosa. Julio. Aquí no. cerca tenemos, eh, próximamente, eh, vamos a intervenir eh, el, eh, el, la Villa Olímpica, donde tenemos bueno, ya presupuesto te aprobado, diseño. ¿Qué pasa con la parte de la Javiela y Villa Olímpica? Eh, ahí tenemos un, un, un pequeño eh, proyectico de 6 millones de pesos aproximadamente, si la memoria mía no me falla, donde está aprobado, tiene el diseño, y nosotros vamos a mejorar esa esa zona que en la Villa Olímpica es algo hasta simbólico, porque en la Villa eh, eh, está el parque, de, el parque de la Villa y del parque para arriba hay agua y del parque para abajo no hay agua. Y, y las zonas de ahí, más de 40 años con problemas de agua. La comunitaria siempre nos expresaban que ellos habían hecho de todo y que siempre trataban y que nunca daban la solución. Y nosotros esperamos en Dios que con esta iniciativa de esta nueva administración que ya va a intervenir esa parte con un compromiso que llegamos hicimos hace unos meses en donde yo espero no renunciar. Yo le expresé a ellos que si nosotros no resolvíamos el problema de la villa yo renunciaba del cargo. No. Yo he tratado de ser de una gente de palabra yo espero no, no renunciar que... para seguir sirviendo, pero yo espero que y así hemos seguido. Eh, en constante, nosotros hemos visitado todos los sectores de, de San Francisco de Macorís eh, y de la comunidad. Ingeniero. Eh, ahora mismo estamos interviniendo eh, eh, en Villaverde, Abreu, eh, el sistema de, de, de, de aguas residuales. Asumimos, era un contrato viejo, asumimos un contrato con, con muchos eh, errores de diseño. Eh, y nosotros eh, ahora, no hace tanto, hace días... Prácticamente le hicimos una adenda al, al, al proyecto para ir mejorando y la intención es que tampoco con esa adenda se quede, porque el sistema de aguas residuales, no de aquí de San Francisco de Macorís, la gente tiene que entender eso, del país está totalmente colapsado. Ingeniero, eh, usted dijo hace unos minutos acá de que usted iba acompañando al Ministerio de la República en el momento del asfaltado, sin embargo... Tenemos aquí denuncias del sector, el Pepín de San Francisco, donde se dice que se asfaltó encima de, de, de averías, incluso que se puede ver el agua brotar eh, a través del asfalto. Eso por un lado. Y con relación a lo que usted dice de que el sistema cloacal está colapsado en San Francisco, prácticamente colapsado, creo que fue la palabra que usted utilizó. Entonces, eh, no sería lo prudente... Eh, organizar entonces al pueblo de San Francisco de Macorís Y antes de iniciar un plan de asfaltado Como el que se está llevando a cabo Tratar de resolver primero una cosa y después la otra Porque no había que romper luego entonces el asfaltado mm. para... Bueno, y nosotros, mira Y no solo en Ercila Pepín Aquí hay varias comunidades que nos han escrito Que tienen esa misma problemática Que más adelante vamos a leer, Julio Mira, eh, eh, eso es un tema Que eh, como funcionario Tal vez eh, la respuesta sería diferente Si yo fuera un ciudadano común porque yo soy ingeniero civil y creo mucho en la planificación, la organización, la coordinación en conjunto, en sentido general. Eh, a veces eh, los comunitarios, eh, eh, por la, por la eh, forma tal vez falta de, hasta de educación, eh, presionan, a to, presionan a todos los gobiernos eh, en esa parte y nosotros como Estado eh, queremos, y es el deseo de cada funcionario y de cada ciudadano, querer eh, eh, eh, darle una mano amiga y resolver eh, eh, en tal sentido. Eh, yo no conozco, no tengo la, la información directa de los trabajos ya eh, planificados del ministerio. El ministerio simplemente nosotros hemos tratado de caerle atrás, si se quiere, a cuando ah, ellos van a un, sitio, bueno. a un sitio, ellos no lo informan, ellos no lo informan. Yo, yo siempre, yo a veces caigo mal porque digo las cosas como ah, son. Bueno, eh, no lo informan, no diciendo. lo informan un día, un día antes, si están asfaltando en dos sitios, nosotros no tenemos la capacidad ah, para responderle, pero también hay que entender algo. Cuando la, la, la INAPA está con el Ministerio de Obras Públicas resolviendo... La sabería de esa comunidad es INAPA, inhabilitado a nivel provincial. O sea, esa parte. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, dado a, y vuelvo y repito, al proceso agresivo de asfaltado que están haciendo, nosotros hoy casualmente tenemos una reunión a las 2 de la tarde, que fue una iniciativa de nosotros que le, le, le se lo. Se lo solicitamos al Ministerio de Obras Pública con la gobernadora y el alcalde, y la parte del Ministerio de Obras Públicas y nosotros, para ponernos de acuerdo con los trabajos. Eh, eh, eh, en, en Nosotros en INAPA, lo que tenemos contemplado, pero eso no es, porque vuelvo y digo, las cosas no son con una varita mágica. Sí. Todo es, hasta para nombrar un personal, tú tienes que ubicar los fondos. Estamos pensando en nombrar una brigada, eh, no solo para San Francisco, sino para la región, para, eh, eh, o contratado puede ser, para que eh, estén eh, a la disposición Mira, de, de esos trabajos. mire una cosa. No complica el, el, eh, eh, esa parte. Yo, yo eh, eh, tengo una preguntita para usted con respecto a las conexiones ilegales que han hecho muchos, desaprensivo uh -huh. para mí que sabiendo que tienen riego o deben buscar agua en los canales de riego se conectan al agua potable para irrigar tierras de producción ustedes están poniendo atención a eso esa es mi pregunta <coughs> téngala ahí pero tiene en el whatsapp de muchas una comunidades cantidad eh. de preguntas y creo que vamos a tener que permitir que haya pero, un, un baño de pueblo sí, sí, yo yo Repito, no, no hay problema responde responder allá. Y, y así uno no queda... No me gustaría, colega, que usted quede con, con, con la, la con inquietud. Sí, sí, porque <risa> creo que eh, conociéndote a ti y sabiendo que está ese problema y que se ha, ha sido denunciado, incluyendo un diputado ahí en Cenoví que, que hizo de todo, y no sé si a ellos les corrigieron eso. Dígame usted. O sea, mira, eh, ahí, eh, julio con, para con esa eh, muy atinada pregunta, excelente pregunta, mira aquí hay, voy a mencionar hasta el nombre eh, porque es una persona eh, que ha demostrado mucha dedicación y no tenerle miedo a nadie, cuando digo a nadie porque ha enfrentado hasta senadores sí. eh, diputados ha enfrentado empresarios se llama Alvin Patrone, él es una persona que eh, por solicitud casualmente de nosotros eh, en, en, en, en exactamente en el, en el sector Madeja que hay tres plantas, siempre había la denuncia, y en, y en Hermana Mirabal, que las, eh, la, la red de tubería por Villa de, Tapia, de aducción viene de, del, del, del acueducto de Rincón, y en todo el tramo se estaban, perdi se estaban perdiendo, todavía se está perdiendo una parte, y se estaban se perdiendo aproximadamente 70 litros por segundo, que eran de conexiones ilegales. Nosotros hemos venido a enfrentar ustedes no se imaginan, nosotros hemos recibido amenazas. Nosotros personalmente. Mira, y aquí eh. no hay miedo para Amusadores. que entienda. Y, y no hay una le ley, pero ¿cómo y así amenazas de qué tipo? De oh, todo Dios, Dios, Dios, de, Dios, de Dios, todo Dios, tipo, Dios, porque se afectan muchos intereses. Mire, nosotros ¿no? hemos nosotros hemos eliminado quién, quién, quién llenaderos, Dios, llenaderos, de camiones, no aquí en San Francisco. No aquí, pero no. en otra provincia, llenaderos de camiones eh, hemos eh, eh, desconectado empresas Hemos desconectado personas que muchas veces porque creen que están vinculados al gobierno van a venir a, a, a, a, a apañar. ¿Sullieron? Y nosotros ¿Quiénes, aquí... ¿quiénes, quiénes somos nosotros, no, no. Chachos, no, no que darle. Porque el, estamos actuando. Sí. Nosotros aquí, vuelvo y lo digo, aquí no hay miedo. Julio, y el vamos. que está por la línea no tiene por qué temer. Julio. Ahora, el que, el que nosotros no encontremos, mira, para poner un ejemplo, Ay, Dios nosotros estábamos el sábado. Eh, eh, eh, eh, con el claro. presidente En Nagua Y estábamos a, a, a Inaugurando algunas Y ahí Napa también hizo Unas eh, intervenciones de, de futuros proyectos En la provincia En la provincia de María Trina Sánchez El día anterior nosotros estábamos En Nagua eh, Previo a la visita del presidente Y el mismo director El mismo director que teníamos un listado de todos los comunitarios en una asamblea que se hizo con la Junta de Vecinos, comenzamos llamó al azar a una persona. Él mismo lo llamó. Estábamos en conferencia, él en la capital y yo en agua, y él mismo llamó para una denuncia de una conexión ilegal. Y estando yo hablando con él, antes de terminar, ya eso se había resuelto y yo le mandé la imagen. Era, era una persona del partido, casualmente. Y él y me dijeron, mira, no importa. No importa que sea... Y en el camino nos encontramos con dos. O sea, camino a esa. Nos encontramos con dos. Yo puedo enseñarte las fotos. Que yo le mandé al mismo director. muéstraselo sí, bueno, al público. Muchacho, mire, que, que... Somos tenemos... un gobierno transparente. es no, no. eh, Julio. Bueno. Eh, Muchachos, por, por favor. <risa> mira Este público. es un programa, Julio, plenamente a la interactivo. La gente la quiere ver. Porque es... la verdad es que, hay que hay que regularlo. Claro, vamos pues, a ver pues, qué dice nombre, la gente. vamos Por favor. Tenemos decenas de ciudadanos de las diferentes comunidades eh, de acá de San Francisco. Pero que Carolina, por lo menos, menos no, informar. Carolina, ya, ya, póngame pues la cámara, ey, póngame ey, la ey, cámara, ey, bueno, ey, lo, bueno, lo mejor es no hablar mentira, póngame la cámara, ahí dice Wellington Arnón. ¿Él fue qué? No, no, yo se la mandé, lo que yo estoy diciendo, mírenlo aquí. Wellington ay, Arnold, ay, y miren la de conexiones ahí. Y, y, la, de, la de conexiones, eso fue es en agua. De compañeritos de partido no eso. Oye, nosotros aquí, nosotros aquí, miren el nombre. Wellington Arnold y podemos buscar la fecha. Ay, eso fue el viernes. Pues Nos conectando a, a, los, a, los, a los que tienen oye, producción y se conectan al agua potable ay, teniendo vamos, riego. Favor, Mira, si hay a algo a WhatsApp, que nosotros tenemos abusadores. los personales, que a nosotros... Nadie nos va a decir mentiroso. Nosotros claro, lo que decimos, lo sí, decimos con pruebas Entra, en todos los sentidos. Bueno, vamos Julio, a ver, rapidito, Estás vamos preocupada, a Carolina, la cantidad. Que, sí, claro, Adelante. son demasiados. Si puede hacer Escuchamos. varias a la vez. Sí, no, lo haré así. Eh, dice, vamos a ver... Con Juan Luis de la urbanización Torib... No, no, vamos con 1820 muchachos. Marco Paulino, que a ti que, que anote. El 1820 dice, pregúntale al director del caso de la pro... del problema de la cloaca en la urbanización El Tejar. Ay, Teresa Minaya. Bueno, eso se resolvió. Yo soy testigo. Buenos días. Por el momento. Buenos días a Julio, que se recuerde de la Yagüiza 23 años sin agua. ¿A dónde? La no, Yagüiza no. Excelente pregunta. Eh, sí. Excelente pregunta. Daniela sí. dice las guaranas solo se menciona, pero no hacen nada. Ya lo dije. El 1025 dijo dice el ensanche Abreu está esperando el arreglo del sistema cloacal. Y, eh, que está tapado y ya están asfaltando ahí está una de las denuncias de Sánchez Abreu sí. eh, también dice Carmen con respecto a la Villa Olímpica hemos tenido problemas programa, no solo del agua también de la, del sistema cloacal dice el 2576 que ah, falta la planificación y coordinación por lo que se ha dado en algunas comunidades con obras públicas y Inapa y, y, y eh, Ezequiel Luzón dice el Julio de, Lizardo, el, el mejor. acabó de, de darle vale, un gran a los Vamos, muchachos, rapidito. Ezequiel Luzón dice Luzon. Julio, Vamos, Francis y por favor. Ezequiel Luzón dice Julio Lizardo, el mejor director de nuestro gobierno. Ah, hombre, sí, hay sí tu trabaja. compañero del partido. Dice también hay eh, también, Leonel gracias. dice, compañerito día, Villa Arriba, sí. municipio <ríe> más viejo de la provincia y sin agua, sin Villa drenaje pulial. El 2751, Francis, no lo defienda, dice el es oh. Miguel Danilo le dice le he Miguel, pregúntele no. de las espinos la que tenemos tres años sin agua aproximado en la cuarta ¿No? etapa del espinos yo creo que para ahí porque si no no voy a poder responder no no, no no no no no no a no no no no no no no vale, pues, no, yo, no no no no no no no no los minutos míos, Chamo, vamos a hacerlo ah, bueno. a él. No, no, sé. ah, ¿Ah, ¿eso Francis Hernández dice en Senovía Esperamos agua potable ya eh, eh, Julio, vamos a ir más o menos leímos No, no, pero mira, rápido general. rápido Yo tengo, gracias la a Dios gra ahí, claro, gracias, gracias a Dios a Gracias a, Dios, gracias a Dios, nosotros A mí me pueden preguntar de cualquier rincón No de la provincia de Duarte De cualquier provincia en la que yo soy responsable Desde Salcedo hasta Samaná Cualquier comunidad Aquí en la Yagüiza Vamos a iniciar por ahí en la Yagüiza hay un proyecto Bien. aprobado, sometido los últimos detalles. Este, eh, se estaban realizando el último levantamiento la semana pasada que nosotros tuvimos presente para eh, eh, añadir eh, las redes que faltaban. Bien. Eso en, lo, en noviembre, octubre se va a iniciar ese proyecto. Y Para el año que viene, con Dios por delante, eso estará resuelto con un campo de pozo, con un sistema de campo de pozo y un tanque. Y ese está dentro. Y, ese está ingeniero, yo no tengo un regalito. Sí, sí. Entonces, la, la, la, para seguir, de lo que la me la recuerda. La, las guaranas. Mire, Ingeniero, mire eso, mire eso. Tú estás viendo, eso es el asfaltado nuevo, que, que tiró. Eso es el asfalto eso, nuevo. Mire, eso es el asfalto nuevo, es? mire eso. Eh, asfaltaron eh, encima de, de tubería de averías. La, las guaranas, para no desenfocarme, las guaranas. Eh, se, eh, hay un tanque <risa> regulador que va a venir a, eh, inmediatamente a mejorar el servicio, el, la, distribución, Atención, Daniel, la distribución de agua ha mejorado porque nosotros hemos eh, incorporado pozos que estaban eh, fuera de servicio y vamos a seguir mejorando. Y hay una palabra empeñada del presidente con el tema de la guarana. Y nosotros en Inapa vamos a resolver y no vamos a hacer Uy, que da mal genial, al presidente. Esa foto. En, la, en el asunto de Villaverde, eh, que me hablaron de Abreu, es parte de lo que nosotros hablamos. Ahí hay un proyecto que se está realizando y está en ejecución. En el tema, déjame recordarme porque fueron muchos temas, eh, de la espínola. Sí. Eh, hay una parte de la espínola que no tiene sí. agua que entra en el, en el mismo tema de madeja eh, eh, par, eh, los jardines y toda esa parte, y ahí se va, tenemos ubicado ya el terreno, tenemos ubic ahí había un contratista eh, desde el 2008 que se le dio el avance de dos millones y pico de pesos, Dios yo conozco mía. todos los temas eh, eh, puntuales y ustedes eh, no lo van a someter eh, a la... el, eh, no, tú... el, el, el, el proyecto el proyecto se rescindió no nosotros lo vamos todos. a a, a, no, pero estaban primero. Ya, ya. Sí, sí, pero ¿Por ¿por la foto ¿Por, por, la, ¿por, por, por la inversión que se está haciendo. Bueno, ahí? se habló Toma yo... Foto, mire, mire oye, eso. yo soy muy claro, y yo hablé, por este eso, eso nosotros nos vamos a Ay, reunir a las 2 de la tarde sí. con, el con el alcalde, la gobernadora y yo el representante pública. del Ministerio de Obras Públicas, eh, Aaron, Tienes el ingeniero Aaron, punto, para que si no coordinemos los trabajos de manera... Más correcto. Julio, sea, usted no que se puede ir de aquí. Planificación. No, no no, estoy, no, no no me ponga no, palabra. Julio no se puede ir. A no, no, no. Julio Lizardo no se puede ir de este espacio. Alguien lo escribió, pero yo voy a hacer la pregunta de manera más formal. Eh, diga. ¿Qué ha pasado con los empleos de las bases y el PRM? No, no, Alguien nos no escribió. Si no, estaba eh, el caso eh, suyo, cuidado no, cuidado no. no. No, no. Nos ha mencionado el caso de. No hay problema. Mira, no hay problema. Respóndale a los PRMI. Mira, no hay. No hay problema. Nosotros hemos tratado de manejar la institución que funcione. Pero yo puedo decir que en Senovía habían 12 empleos y hay 12 PRMistas, Que en Castillo habían 20 y pico de empleos y hay 20 y pico de PRMistas. Que en Pimentel eh, eh, se, ha, se han nombrado aproximadamente 15 personas y los plomeros en, en Pimentel y aquí no se han tocado. ¿Por qué? Por un asunto de... Primero, eh, los compañeros y esto lo digo muy responsable, no quieren ir a a, a, a coger, a, a, ah, no, coger, no, no coger tuberías no. de agua negra. No. Nosotros hemos solicitado, no llega si no llegan, bueno, a, amén. A, o trabajo sin la, cobrar. La, en, que yo creo que lo que más les gusta es que es lo que quieren un salario, no trabajo. En Inapa, nosotros hemos dado respuesta directa también en la parte del empleo. En Guaraguao, hay una situación, ahí solo hay un empleado. Hay ¿Quién? Un, ese ese que lo son. Un, no, no, no, hay un empleado. Nosotros vamos, como estamos rehabilitando, porque la planta no estaba en funcionamiento, estamos rehabilitando la planta. Vamos a nombrar en los próximos días eh, un personal de seis a ocho personas para que manejen maneje la planta. Ese que lo son ya lo nombraron ya. No. Tengo un ¿Y por qué? No, no, porque vuelvo y digo, en la en la nómina, eh, bonos, solo había una persona en la planta. Eh, oh. que servía como servía como bunny, para poner un ejemplo eh, porque hacía de todo y Pero nosotros ya. nosotros eh, eh, al inicio yeah. de, de, de, wow. de entrar en la, en la institución eh, lo desvinculamos Va un año y muchas personas pidieron que lo volvieran ah, a habilitar okay. si porque perfecto. no no y voy, voy a decir algo voy a decir algo mm. que yo a veces hay hay cosas Engeniero. que uno a si veces ni, él gana 10 mil pesos esa persona y tiene una retro que nos la aprieta a nosotros Hola. cuando necesitamos hacer cosa, un servicio. Yo no puedo dejar pasar cuál? porque tengo el compromiso de la Junta Hola, de, claro. de, de Vecinos de la zona de La Ceja que ha tenido Graves problemas con el sistema de aguas residuales. Tú sabes lo que ha pasado en la ceja con el tema que, que entaponaban. Para, para, para, eh, para, esa para regar eh, la, Julio, la pipiota. Ah. Espérate, espérate, Pero para, Luzón entonces, dice que está en el Indri. Ajá, ese es que lo Luzón me dijeron que estás en el Indri. Y yo maté. Por y, favor. por no favor. No, no, yo lo voy a llamar. Ajá. ¿Cómo es ese? Yo lo voy a llamar. ¿Sí? Yo lo voy a llamar porque... <ríe> sí, si a él lo nombraron el que Indri, lo diga. Si, al, si a él lo nombraron el Indri, yo me se lo Se quedó callado. Me lo, me, lo, me lo voy a robar y a Olmedo le voy no, a decir. Olmedo, de ese, ese la de comunidad, porque dilo. vino a hablar por la comunidad. Bueno, la, la. No, pero un buen muchacho, eh. muy ¿Cuál? buen muchacho. Mira. Eh. Mira, Julio. Excelente, muchacho. Te eh, voy joven. a comprometer bueno. con, para que recibas una comisión de la. y dónde se te puede contactar. De las juntas de vecinos que se van a reunir de la zona de las cejas con estos problemas que tienen de, de cloaca y de aguas residuales. Y está el tema, que siempre yo lo ponderaba en la sala capitular, lo recuerdarás cuando yo te diga esto, que antes de hacer los proyectos importantísimos de urbanizaciones, de apartamentos, nunca el ayuntamiento toma en cuenta la capacidad o carga que eso genera para las conexiones de agua potable, de luz de cloaca y demás. Y parece ser que esto va a colapsar por ahí, más de lo que está. ¿Qué mira, mira eh, con respecto a ese tema, uh -huh. vamos a poner la fase. Nosotros, en lo personal, Vamos eh, eh, yo soy muy transparente. Sí, sí. Eh, yo no tengo una oficina. Yo voy a cumplir un año y no tengo una oficina. Mi camioneta en la que yo uso de la institución, si tú abres la puerta caen los papeles, eh, nosotros próximamente de vamos ver, a inaugurar una oficina que va a quedar al lado, de dos niveles, eh, frente al tanque, en la Campa Hernández, al lado de Inapa, y yo ahí voy a tener un sitio donde yo pueda sentar. Ahora, nosotros no nos no, no, no, no mandamos a los temas ni a los problemas. Eso me yo, yo siempre he dicho que, que yo, uno tiene que tratar de convertir una debilidad en una fortaleza. Bien. Vamos a ponerla fácil. Vamos a reunirnos con la comunidad en la zona donde ya. ustedes digan y reunimos yo, yo me voy a encargar de ponerlo. Usted en contacto. se encarga, nos, nos invita y nosotros daremos... Usted dio su número una vez. ¿Se atreve a darlo de nuevo ahora? No, yo lo doy. Pues Después, lo. De lo, de lo. No, <risa> Pero me <risa> tiran WhatsApp. <risa> no, no, espérate, no, no. no. El, el hombre está, está enfrentando nada, la situación. Que que nada, no lo vamos a poner <risa> en otra situación. <risa> Pero no, y aunque diga en en que, el amigo que llamó que no lo defienda. <risa> en honor a la Gracias, a uno verdad, uno se dictado. necesitan 10 o 15 años para resolver todos los problemas. Julio, se necesitan 10 15 el años para resolver no, todo problemas. Voy, <risa> voy a terminar, pues, si me dan 10 segundos, 10 segundos robados a, a, a la programación. Nosotros, con respecto a eso, vamos en, en los próximos días a nivel nacional, vamos a instalar eh, una línea directa de denuncias. Eh, a, a mí me llaman a las a la 11 de la noche porque el ignorado se le tapó. Pero Dios mío. O sea, eh, eh, eh, no, los pero ciudadanos la gente también tienen adiós. que entender <risa> <risa> <risa> que eso es su... una institución. Y que, que usted haga una denuncia por WhatsApp o por Facebook, no es una denuncia oficial. ¿Cuál Vaya a la institución de manera formal, que nosotros aquí le vamos a responder con todo el amor del pueblo. Ahí le, está. Miren, señores, gracias al ingeniero y le he confirmado por vía de WhatsApp a la comunidad de que me han to, eh, llamado que el ingeniero se reunirá personalmente en la zona donde se le va ponga pongan ustedes la fecha. Y le, vamos a, y le voy a pasar el dato programa a, este? a, al ingeniero. Muchas gracias. Gracias. No, no, no, gracias por gracias su tiempo. Y saludar a Joanny que está vamos ahí. Vamos rumbo a las dos Firme.